Yo soy Javier y soy el capullo más grande que hay en Barcelona. Me mato a currar, me mato a currar y todo lo que genero, que en teoría es bastante, tal como entra, sale, tío. O sea, no soy capaz de ahorrar nada, no sé decir que no. La gente me pide ayuda, compadre mío, mi es mujer, esto y lo otro. Me escribe gente porque tenemos un, una movida de ayuda hacia animales, sobre todo perros, que son es mi debilidad. Y eso, soy el capullo más integral que hay en Barcelona. Ese soy yo, Javier García Roche. A mí el boxeo me sacó de las drogas. Yo me apunté a boxeo. ...porque era pandillero y quería pelear mejor... Y, ...y pegar mejores palizas y defenderme mejor y tal... ...y mira, y eso desencadenó... ...que topé en el gimnasio Gallego Prada... ...que es lo mejor que ha pasado en mi vida... ...y nada, me volví un deportista de competición... ...deportista profesional... ...y es el epicentro de mi vida, es como mi religión... ...ser chatarrero... ...lo estamos poniendo de moda en ser buena gente... ...ser un tío de ley, ser un tío auténtico... ...fiel a tus principios... ...no hacer daño gratuito, sobre todo... ...¿por qué hay que hacer daño gratuito?... ...¿por qué?... ...si yo tengo la nevera llena mía... ...si yo tengo mi nevera llena... ...y me sobra algo... ...¿por qué no se lo voy a ceder a esa persona?... ...eso es el chatarreo ...ser un tío... ...de puta madre... ...mi familia se me sido muy pobres... ...muy pobres... Eh, ...mi padre... ...chapado a la antigua, no quería que mi madre trabajara... ...y mi madre para darnos una vida mejor... ...limpiaba escaleras escondidas... ...para podernos apuntar a un club deportivo... ...y no estuviéramos en la calle... ...yo con 8 y 10 años iba a ayudar a mi madre... ...porque siempre fui el, chico más, el hijo más pulcro... ...y como más ordenado y tal... ...entonces yo iba a ayudarla, a limpiarla... también la acompañaba a buscar alimentos a la Cruz Roja... ...también me llevaba allá de compras... ...porque tenía, me encantaba encontrar... ...el producto más barato del supermercado, ¿sabes? Eh, a lo mejor para, para cenar... ...era una tortilla con sopa... De, ...y un sobre de sopa de ave con fideos para cuatro niños... ...o sea, éramos muy humildes... Eh, ...después, mi padre... ...me demostró que trabajando honradamente... ...se podía uno ganar la vida dignamente... ...le cerraron la chatarrería, se fue a otra... ...que es esta, donde estamos ahora mismo... ...le empezó a vivir las cosas con el boom... ...de la industria... ...y nada, y aquí estamos... ...siguiendo los pasos de él... ...y no somos millonarios... ...un millonario no trabaja 15 horas al día... ...lo que pasa es que la gente no... ...a veces no entiende... ...que nosotros podamos ceder... ...patrimonio nuestro... ...o... ...gastarnos nuestro propio dinero... ...que podríamos gastarlo en farlopa ...en putas, en comida, en viajes... ...o en lujos... ...pues que lo invirtamos en, en terceras personas que no conocemos a nada. Pero no sé, eso lo heredé de mi padre. Mi padre era la mejor persona. Mi padre era increíble. Yo no he conocido ser tan bondadoso, tan currante y con tan buen corazón como mi viejo. Yo le digo a los cachorros míos, a los chavales con los que yo entreno y tal... ...que hay que cambiar los roles... ¿Por qué tienen que estar en el parque intimidados por la policía? Que los traten como gentuza, que los traten como delincuentes, ¿no? Se tienen que formar, estudiar, cultivarse, buscarse un trabajo si no quieren estudiar. Que le miren a la cara, que le miren a los ojos al policía que le diga No, chico, ¿tú qué me estás diciendo? Yo soy un currante, yo soy el que está aquí cotizando, el que está pagando impuestos y tú estás aquí trabajando para mí. Nos guste o no nos guste, si nosotros, los tontos del culo, no estamos trabajando aquí y pagando los impuestos, esta gente no está. Y es lo que hay que intentar pues, meterle en el chip a los chavales, que hay que trabajar, que hay que aportar y que no hay que vivir del cuento. Son son la bomba. Ya conoces a Sasha, es puro amor. Una perra que ha 13 años debajo del sol, sufriendo, sin tener cariño y la ves como una bebé que actúa, que te viene, que te busca, que te hace así con la manita, que te levanta la mano, que te busca el contacto, que se lleva bien con otros pero no sé, es algo... están por encima de nosotros, están a otro nivel que nosotros. Nosotros no podemos venir a este mundo a joderle la vida. Si son ángeles de cuatro patas, si tenemos suerte de compartir el mundo con ellos. que estoy muy cansado, que me estoy haciendo mayor, que últimamente estoy saturado de los problemas de la gente, de que me transmita a la gente esos problemas, pero bueno, respiraremos hondo y seguiremos luchando, porque hay gente que no comparte mi forma de vida, tengo discusiones en mi casa con mi propia mujer, con mi familia, Javi, deja esto, Javi, deja la página, Javi, no tienes vida, Javi, deja de tener a la gente, pero ¿y si me llaman a mujer? Cuando a mí me escribe una mujer que su hijo ha muerto por las drogas, que su hijo no está, pero que a ella le gusta lo que estamos haciendo, él no a las drogas, le ayuda, le ayuda hacia los animales, que su hijo muerto tenía gran amor hacia los animales, que se murió por las drogas, pues ¿cómo no voy a seguir? Cuando una persona... Se pone en contacto con nosotros, que ama a su perro, no puede soportar los gastos del veterinario y por lo que sea haciendo un par de gestiones, un par de publicaciones, lo ponemos en contacto con otra persona que sí que puede, qué tal, y salvamos la vida a ese animal y le damos felicidad infinita a, a ese hogar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poner punto final a eso?